Hola, soy Andrés el que te llega cada mes, también Andrés el que te coge a las tres. y por último soy Andrés el que te hace ocupar al revés. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo!